Gracias. Diga lo que diga el ministro, tenemos un servicio público esencial que trata de dar el salto tecnológico de una justicia del siglo, XXI, del siglo XIX al siglo XXI a marchas forzadas sin tener la seguridad de la información como prioridad absoluta y que, tras dilapidar recursos públicos a mansalva, descubrimos que tiene más agujeros que un colador. Mire, señor Delgado, yo no soy experto informático y no tengo a la Subdirección General de Nuevas Tecnologías detrás, pero lo que eh, no sé yo lo pregunto. y Todo lo que he dicho en mi anterior intervención viene de conversaciones y con abogados, con procuradores, con fiscales, con jueces, con letrados de la Administración de Justicia y eso es lo que me explican del día a día de lo que significa sufrir Lexnet. No vale con decir que se han hecho 340 millones de comunicaciones y justificarse en que las aplicaciones a veces se caen. Seamos serios. Y no es cosa de la oposición. Miren, Ayer se reunió el Consejo Fiscal para analizar el desastre de la justicia digital. La semana pasada el Consejo Valenciano de Procuradores y el Colegio de Procuradores de Valencia pidieron la paralización inmediata del sistema Lexnet y el regreso al papel hasta que pueda operar con garantías para los profesionales y ciudadanos, y muchos profesionales están ejerciendo el derecho de petición para que cese la obligatoriedad de presentar escritos por lesnet hasta que el sistema realmente funcione. El desespero de abogados y procuradores se puede ver por las redes sociales, cuando se han de pasar horas y horas delante del ordenador intentando enviar un escrito para el que tienen plazo o recibir una notificación. ¿Saben ustedes lo estresante que es esta situación para los profesionales? Continuas caídas del sistema y numerosas incidencias. El sistema es inseguro, obliga a emplear determinados navegadores y aplicaciones como Java, que, además, si la actualizas, LexNet deja de funcionar. Esto decía la cuenta de Twitter del Exnet Justicia el pasado 20 de septiembre. La versión 1.9 es incompatible y Java te solicitará la actualización a partir de mañana. Recomendamos no, actualiz no actualizar. ¿Creen que eso es normal? Pero es que además, como dicen los expertos, Exnet es antiguo. Se basa en la sincronización de datos cuando la tecnología está en la tercera generación de herramientas de cloud computing. Exnet es limitadísimo, el sistema obsoleto, no permite envíos superiores a 10 megas. Lexnet es ineficiente. Su limitadísima capacidad en esos envíos obliga a los profesionales a presentar en el juzgado al día siguiente copias en papel. Hace dos años, su Gobierno anunció la desaparición del papel en justicia. Hoy sabemos que fue pura propaganda, como un solo un eslogan. Es en una pregunta escrita que le hice al Gobierno me confirmaban lo que todos nos temíamos, que el consumo de papel y tóner no es que no haya disminuido, es que ha aumentado desde su magnífico eslogan del papel cero. La justicia necesita papel cero, pero el Exnet no es útil. Precisamos un sistema cloud computing de nube, mucho más operativo y barato, que contenga el expediente judicial con capacidad suficiente para eliminar realmente el papel y que evite envíos, habilitado para cualquier software y gobernado por el Poder Judicial. Un sistema sencillo, intuitivo y accesible, sin fallos continuos, sin riesgos de responsabilidad profesional y, sobre todo, para las garantías del ciudadano que pretende acceder a la justicia. Y lo peor de todo es que todo el mundo sabe que el Exnet volverá a fallar sí o sí, ya que tiene gravísimos agujeros de seguridad. Pero en vez de parar, reconocer que es una chapuza realizar una auditoría externa, el Gobierno ha decidido tirar de chequera y solucionar las graves deficiencias del Exnet de forma rápida. Pero es que no nos fiamos que esta nueva inyección de dinero público consiga evitar que se repita una de las mayores negligencias informáticas de nuestra historia reciente. Las explicaciones del ministro de Justicia en el Congreso o el otro día aquí en el Senado me parecen inadmisibles. No ha habido explicaciones reales del, pro del problema. Nos habla de Zapatero o de Baracaldo, pero no sabemos las mejores propuestas de cara al futuro, aparte de decir que van a invertir mucho dinero público. Únicamente alabanzas del sistema, vacías de contenido y acusaciones al chico que encontró el servidor abierto y a los 49 abogados que supuestamente entraron. Y Recuerden que, de conformidad con el artículo 15 del Real Decreto 165 65-2015-27 de noviembre sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema Lexnet, el Ministerio de Justicia tendrá la responsabilidad de garantizar el correcto funcionamiento, la custodia y la seguridad del sistema. Asuman de una vez el problema. Esto no funciona como debería funcionar. Sean valientes y, si realmente les importa la justicia, aparte de usarla para resolver conflictos políticos, hagan esta auditoría y, con la participación de todos los operadores jurídicos, busquemos una solución, a ver si Lexnet tiene arreglo o no y, en ese caso, buscamos otro sistema. Porque de los 60 millones de, de los que hablan, la mayor parte irá a las cárnicas y seguiremos con el problema. No es un tema de dinero, sino un problema de diseño, cuando el error es de concepción no sirven parches. Hay que rediseñar el sistema. Como les digo, si realmente les importa la justicia para algo más que ser el brazo ejecutor de su incompetencia política, apoyen esta moción.